No sé, tomar nota, ¿Sí Bienvenida. Muchas gracias. Luego, si queréis, yo os cuento un poco de qué va el libro y me haces me las preguntas. Me lo manda muchísimo. Y había como bueno, mucha, oye, que hay una exposición y tal, que, que hay una ópera, que hay, era como obligatorio ir a una ópera en el liceo o <ríe> tener esa vida cultural. Y eso a mí me ha salvado completamente. Yo cuento que el día del divorcio, la verdad me costó muchísimo de sorpresa. El divorcio, fíjate, J. Sí, el día que me enteré del asunto, lo único que pensé es que quiero ir al Museo del Prado. La gente dirá que el es esta, esta, no, pero es que fue como una necesidad de decir ¿cómo? mi vida va a cambiar mucho, pero el Museo del Prado no está ahí. Y Siempre momento. nos quedará el Museo del Prado. Sí, entonces, yo tuve una necesidad morrocotuda de eso, y eso me ha ayudado muchísimo en mi vida. Otra cosa que me ha ayudado muchísimo en mi vida ha sido, y que lo agradezco en el alma, es trabajar. Yo cuando veo una persona que no trabaja, es que me quedo como patidifusa porque digo, ¿cómo? sea que es para mí el trabajo ha sido todo, se lo debo todo a mi, a mi trabajo, o sea, porque lo bueno del trabajo es que, por ejemplo, te vas a, a México y entonces hay una cosa desagradable, pues dices, es trabajo. Hay una cosa maravillosa, pues lo que viene, ¿no? Entonces la parte buena de que si hay una, algunas cosas que puedan ser un poco pesadas el trabajo y tienes la parte de, de lo apasionante que es pasarte la vida trabajando, sobre todo en un trabajo que te gusta muchísimo entonces el, el, pues eso ha sido lo que me ha hecho toda la, todo el mundo, mujeres, hombres todo el mundo tiene problemas en su vida todos hemos tenido problemas pero la mejor manera, yo siempre he dicho de superarlo es con el trabajo, porque el trabajo es una catarsis es una catarsis te duele, a días que te duele el hombro ¿Dónde? y llegas al trabajo y oye qué sucede sí, y al cabo de una semana dices me dolía este hombro. exacto es que se te ha olido completamente eh, si tienes un trabajo y luego yo ahí tengo el mundo de la moda que a mí me encantaba de pequeño yo lo que no me gustaba era dibujar estaba siempre dibujando y entonces yo quería ser artista bueno, pintora y entonces, pero tenía miedo de que mi familia había habido mucho, una cosa de la que gracias a Dios ahora por primera vez se está empezando a hablar, que es las enfermedades mentales un poco. Mi madre, que era la niña más pija de Barcelona, que tenía todo, tú veías lo que tenía mi madre, no te lo podías creer, mi no era ideal. Tenía todo, lo que os cuento, todo, jugaba, bueno, jugaba al tenis con Manolo Santana, mi madre. O sea, era como. Todo. Y sí. siempre estaba deprimida. Yo decía, Dios santo, bendito, ¿cómo es posible esto? No? Entonces, ese es uno de los capítulos que más te ha venido ¿no? Cuando hablas del suicidio de tu madre con ese. Pero, pero, y, y luego siempre sí, yo digo, Dios pues, mío, cada vez que pasamos, me pasa una cosa buena, que gracias a Dios es como dos o tres veces por semana, digo, joder, qué pena, ¿no? Que se esté perdiendo. Sí. Entonces. Lo eh, dejas lucir en, en, en este Por eso yo veía que mi padre, que trabajaba, era mucho más feliz que mm -hmm. mi madre que no trabajaba mm -hmm. y ahí eso pero bueno no, no, no, no. <risa> no, te quería preguntar eh, ¿qué capítulo de los que tenemos en, en el libro te ha costado más compartir? bueno yo lo, como no era muy yo creo que el hecho de que yo no fuera muy amiga de Pedro Narváez al final ha podido ser muy lindo sí, entonces así. él ha sido un tío muy discreto conmigo, yo le he pasado que pasé muchas, muchísimas horas todas las tardes con él y ha sido un tío por ejemplo, yo decía, él tenía una mano. Y no me la pesaba. Me decía, ¿qué quieres? anda, ni me lo que los lo digo, ¿asale? por favor, y cuéntame, no, no. No preguntaba. Y al no preguntar, yo me envalentonaba y, y, y me fiaba más de él, ¿no? Y entonces yo pensé, y ya que lo no hago en libro, lo que quiero que sea es. Eh, yo quiero contar la verdad. Quiero contarle el máximo de verdad. Y de hecho, por ejemplo, Luis María son muy bueno, bien, no sé si Uno de está. los tres tenores ¿Sí? no ¿Sí? que hablaremos ahora después. Eh, eh, en la escritura, bueno, bueno, de los intelectuales de españoles, con mucha diferencia, eres la más sincera. Y es verdad que, es que mucha gente ha dicho: Este libro es posiblemente el libro más sincero que se ha escrito. <tose> Por eso es raro que alguna gente. Que yo soy mentirosa, o sea, sí. es, o sea, es alucinante porque yo lo único que. Estaba... Vamos a obviar el nombre de sí. quien lo dice, no, no, Pero, pero yo, es, es que yo he estado súper pendiente que al final los últimos dos meses antes de sacar el libro fueron muy desagradables, porque era léetelo y vuélvetelo a leer y vuélvetelo a leer y además. Llevo mañana a las 9 y me lo entregas a las 5. Yo leo rápido. Pero... Y encima, luego me lo entregaba, por ejemplo, a la 1. Y ya no me daba tiempo a leerlo. Lo tenía. Y además, eh, lo tuve este libro como muchísimo secreto, porque era un libro muy... Teníamos mucho miedo, sobre todo la que tenía muchísimo miedo era Imelda porque ella había trabajado con el himno. Le había él le había ayudado a hacer la editorial. El himno eh, para los que no han leído no, el libro sí, es el, no, no, padre. el himno padre. No, no, ya sabes y, quién es, ¿no? Y entonces, eh, el himno, teníamos mucho miedo de que pudiera parar el libro, de que nos pudiera hacer algo. Y, por ejemplo, yo tengo este novio tan guapo que está aquí, que es un, que es sí, un abogado. Batón pues, que decimos, sale en el libro, ¿eh? Que sale en el libro, que va a construir de novio, hombre. Aquí tenéis al manchego de oro. Además de vino, no me por el poner la Es un es un extraordinario. Pero, claro, si él se coge el libro y quita esto, quita esto, quita esto, más tres o cuatro amigas mías, el libro queda un rollo patatero. Y el libro, lo bonito y lo divertido, ha sido que aunque yo tenía muchísimo miedo y y quizá he arriesgado y he contado muchas más cosas de lo que debía de contar y sobre todo que a mí me han educado en, un, en, en una cultura que lo más importante era ser, como, o sea, ser muy discreto sí. y el libro es 100% indiscreto <risa> Lo que no se dice no existe No, ¿verdad? ¿Verdad? pero fue en, nuestra cultura. Cultura. en este momento la mujer más poderosa del planeta es una mujer que se ha hecho poderosa de pura indiscreción que es eh, Kim Kardashian uh -huh. y ella ha sido, a base de contar las animaladas más grandes que te puedas imaginar, <risa> tiene 587 o no sé cuántos o más millones de seguidores, que quiere decir pues, una, no. el 20% de verdad. Esa soy una burrada de gente sí. en el sitio, ¿no? ¿no? Sí. Entonces, y todo eso ha sido por contar la verdad. Yo he tenido mucho miedo, pero luego he pensado, mira, prefiero decir las cosas yo que, que me saquen nunca algo que tengo muy difícil que me saquen algo porque todo lo de yo y si me sacan Exacto. no importa porque, porque y lo has contado realmente como ha sido porque uno de los capítulos probablemente los que ha podido ser más, más polémico y que alguna gente ha querido en contra tuya ha, ha sido lo del tema de, del aborto hay una cosa muy bonita que ella dice en el, en el libro porque su máximo amor ha sido mmm, siempre ha querido tener hijos si eh, se casó y estuvo con Pedro J porque quería tener hijos pero ella leyó como yo de pequeña Oriana falachi sí, seguramente carta un niño que no llegó a nacer que era una de mis Biblias en aquella, en aquella época en la que bueno pues todos hemos ido a uno que era de entrevistas de Oriana Falachi. entrevistas con la, con la historia con también con otro de mis historia. favoritos con pero es que país, ella, efectivamente la de Carta a un Niño que no iban a que es maravilloso. Yo aún recuerdo esas parábolas que hacía en Metáforas con la luna y el niño. ¿Te acuerdas? O sea... A mí me, me parece, a mí lo más me ha gustado del mundo ha sido de los niños me ha encantado. Y por eso. Mmm, pero yo tenía este tema y además toda la vida he querido luchar con mis ideas y, me ha, y siempre he querido ser valiente con mis ideas y además acepto muy bien las consecuencias de la crítica y, y, y además entiendo que haya gente que opine de una manera diferente, y, y bueno, pues en todos los temas estos religiosos yo me considero una persona bastante religiosa y súper respetuosa con la religión con la mía y con la de los demás o sea, yo, eso para mí ha sido sagrado, respetar mi religión y respetar las religiones de los demás, o sea, además de ninguna gracia que nadie se meta con, con la iglesia, para nada pero bueno, total, que ahí había aprovechado el libro para mm. sacar todas mis cartas, y, y, y bueno, pues de ahí, al final, por ahora, estoy muy muy contenta, vamos por, por la cuarta edición. La cuarta edición, ya la quinta, estaba a punto, me han dicho ya la espera, sí, que va está, está yendo como un tiro, lo he presentado la semana pasada en México, de Elfe, mm -hmm. que ha sido un éxito, ha desaparecido, porque, porque no tenía mucha fe, y comprar un poco la verdad y los pocos que compraron los han vendido y además trabichean, yo he la semana vendiendo yo tengo uno que, que trabaja conmigo que se llama Luis Carly, y cada minuto él iba comprando libros y vendiéndolos <risa> con una especie de... ¿cómo se llama? con el bizun este con, con una especie de iba <risa> vendiendo, vendiendo los libros pero no por ganar dinero sino por a que le llegasen a todos nuestros amigos y, y bueno pues me ha dado muchísimas satisfacciones el libro y me ha entusiasmado pensar que, que se pudiera vender tanto y pudiera llegar a tanta gente. Yo creo que ha habido mucha gente de mi generación eh, que, que le puede interesar leerlo y también mucha gente, muchas niñas y tal, que han ido vestidas desde que han nacido de Agatha Rida Prada, que han tenido cuadernos de Agatha Rida Prada, que han ido al colegio con mochila de Agatha Rida Prada y que no saben si Agatha Rida Prada existe Muchas veces me lo han preguntado, pero ¿existe? Y entonces, pues ahora se puede leer la vida eh. y, y bueno, pues yo creo que al final eso está siendo... Como, como que sus propios hijos Entrevistaba a Tristán la semana pasada para, para la revista para la, Semana Y entonces No se había leído el libro todavía cosima, Pero cosima, le cosima le empiezo abajo. a contar cosas Que estaban en el libro y dije Pero qué interesante de las cosas Que me voy a enterar ahora De la vida de mis padres sí, o sea, no, no, Y además que Cosima sí, se lo ha leído Lo acabó la semana pasada Sí, y entusiasmo. Exacto, además Cosima está escribiendo otro libro, que es el máximo secreto, me dijo su hermano y dice, Ni a nosotros nos ha contado de lo que va. Dice, están escribiendo Cosima y mi padre, o sea, que de sí, está escribiendo a, a, a pena. Que me es Lo único que no me gusta de este libro es el exitazo que ha tenido, porque eh, como, como toda madre, a mí me no gustaría que la que, eh, la que tiene que... Que sea, que es ahí, o escritora para adelante que es mi hija porque claro. además, como dices digo, ahí es el ojito derecho de, de Pedro J y, ¿no? y ¿no? Es, es mi ojito derecho también y tu no? ojito derecho también bueno, y Cristal que es muy mono, por favor pues, te, te pre a pre a preguntarme cosas? María José